¿Qué tal amigos de Lifeers ¿Cómo están? Les saluda de nuevo su amigo Marco, me alegra bastante tenerlas hoy y hoy tenemos un gran invitado con nosotros, se llama Rolando Goicochea y vamos a tratar un tema muy bonito, muy interesante que sé que gusta a cada una de ustedes y se llama Esta soy yo, soy una mujer de sentimientos débiles pero con carácter fuerte, soy celosa, odio que me mientan, no siempre ando de buen humor y no presumo de algo que no tengo, al contrario doy las gracias por lo poco y nada que tengo a veces me enojo rápido, soy difícil de entender, pero prefiero que me odien por como soy a que me amen por algo que aparento. Ser. Este va a ser el tema de este video y pues hoy quiero presentarles a Rolando Goicochea que nos acompaña, él es coach en relaciones de pareja y pues hoy nos quiere comentar un poquito sobre este tema y también nos va a hablar un poquito de su programa Reto de 30 días para aumentar el autoestima y con ustedes Rolando Goicochea. ¿Qué tal Rolando? Pues puedes presentarte a la audiencia y platicarnos quién eres, qué haces y de qué se trata tu, tu reto de 30 días. ¿Qué tal Marco? Muy buen día, gracias por la invitación. Gracias por eh, hacer este espacio para poder transmitir un poquito mi mensaje. ¿A qué médico? Yo llevo desde el 2010 ayudando a personas con procesos de sanación de duelo amoroso y últimamente me he enfocado bastante en el desapego y también en el amor propio. O sea, como son más las la mujeres que están interesadas por este tipo de temas estoy desarrollando el empoderamiento femenino entonces a través de mi punto de vista de hombre ayudándoles a que puedan fortalecerse y también adquirir herramientas para que sean esa versión de ellas mucho más seguras mucho más abiertas, amorosas y sobre todo que puedan disfrutar su vida y sus propias relaciones o también puedan disfrutar estar bien a solas construyéndose a sí mismas hasta que llegue alguien que realmente valga la pena acompañarse perfecto perfecto y bueno les comento de que si ustedes quieren conocer el programa de Reto 30 Días de Rolando Goycochea, pues aquí va a aparecer un link en la descripción que se llama vlifers.com/barra reto 30 días, donde ustedes pueden conocer más el material. Al final del video, pues vamos a comentar eh, qué es de qué trata un poquito más a profundidad el curso, el, el programa o el curso, y así también un, un regalo especial que Rolando tiene para ustedes, un regalo exclusivo solamente para suscriptoras de vlifers. Así que bueno, vamos a hablar particularmente de este tema en concreto. Entonces, sí. eh, Rolando, la frase dice de esta manera, soy una mujer de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte. Soy celosa, pero odio que me mientan. Cuéntame, ¿qué, ¿qué te parece esta profunda frase? Pues, siento que los sentimientos no son necesariamente débiles. En realidad, cualquier tipo de sentimiento o emociones eh, son necesarios. Algunos sentimientos debilitan, claro, como la depresión o la decepción. Pero podríamos decir que ciertas emociones, cuando las vivimos, eh, tienen que salir, tienen que sentirse, tienen que vivirse. Si yo me siento decepcionado y no exteriorizo mi dolor o la frustración que me provocó esta persona porque me hizo creer alguien que no era al final... Entonces yo debo saber sacarlo. Entonces, si bien es cierto que me hace sentir débil, en cierta manera, el poder exteriorizarlo, el poder sacarlo, me fortalece. Yo siempre digo, la, los niños tienen esa sabiduría intrínseca de que cuando algo les molesta, no les gusta, de inmediato lloran, hacen pataletas, gritan en todo el centro comercial, pero a los cinco minutitos están otra vez jugando con los demás niños, están como si no hubiera pasado nada, porque ellos tienen esa sabiduría y teníamos en realidad, ya está en nosotros, solo que nos hemos llenado de capas y esas capas es, uy no, que van a pensar los demás, van a verme débil, van a pensar que soy una persona necesitada o, o que soy una mujer urgida, entonces como que son son muchas capas que luego acumulamos y nos olvidamos de algo tan básico que ya llevábamos. Entonces como que digo, el carácter es fuerte, sí. Eso estoy totalmente de acuerdo. Aunque los sentimientos no necesariamente son débiles. Nos debilitan un poquito. Pero nos debilitan cuando le damos ese poder de no exteriorizarlo. Así que yo diría, suéltenlo. Vívanlo. Exprésenlo. Porque es como la carga de un celular. Si tú utilizas un celular... Una vez al día ese celular te dura hasta dos semanas Pero si lo utilizas para videojuegos, llamadas, videollamadas eh, Para editar videos, para publicar historias en las redes sociales Ese celular no te dura ni, ni seis horas Básicamente así también es los sentimientos que aparentemente nos debilitan Hay que sacarlos, exteriorizarlos Perfecto, perfecto. Y es cierto lo que planteas en cuanto a exteriorizar los sentimientos, incluso en las dinámicas de cortejo, las dinámicas de para a la hora de conseguir una potencial pareja, a veces se nos inculca a esconder nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque, uy, no, si yo vengo y le digo al chico que me gusta, en el caso de una mujer, se va a salir huyendo y me da pena… Y dejamos de lado nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades dentro de una relación en sí. función de mantener esta dinámica de seducción. De decir, bueno, si hago de esta manera va a pensar que estoy urgida. Entonces, ¿cómo podría una mujer exteriorizar sus emociones sin llegar a afectar, digamos, la interacción que tenga con un hombre? Vaya, porque si ella muestra un interés demasiado abrazador, pues el chico puede hacer el famoso ghosting, se desaparece, de alguna manera se va. Entonces... ¿Cuál sería el consejo para que una mujer pueda interactuar con un chico, exteriorizar sus emociones, pero sin que esto derive en, en, en, un, en, una, en un comportamiento no deseado por parte de él? Yo aquí voy a dar como consejos. No soy ah. de dar consejos, pero esto sí amerita un consejo, porque ah. es algo bastante práctico. Ah. Y es una mujer que exterioriza su interés hacia un hombre, le uh -huh. dice o lo manifiesta... Uh -huh. eh, comete el error si lo hace de forma constante y que él no se lo haya ganado ¡Oh, entonces tías. lo que ella debe hacer y esto para mí es un concepto muy poderoso ella debe abrirse sí pero en la primera parte de la interacción vamos a poner un ejemplo una chica que le gusta a alguien de la universidad pero mm. estudia otra carrera y no sabe cómo aproximársele entonces es como tan sencillo como, hey, ¿cómo te llamas?, me encantaría conocerte, o de pronto hay señales un poquito más sutiles, me encanta la, el concepto de años atrás, cuando la mujer a propósito agarraba el pañuelo y lo dejaba caer ah, al lado del okay. hombre, entonces ah. para el hombre era una señal muy evidente que ella la, eh, quería ser abordada por él, eh, entonces ahí como el concepto de sé fácil los primeros cinco segundos y luego actúa como si no hubieras dicho nada. Porque al hombre se le queda eso, uy, ya, ya me dio el, el chance de que quiera ella ser conocida o quiere que la conozca. En cambio, si todo el tiempo le estás escribiendo, si todo el tiempo le estás invitando, si todo el tiempo estás ahí, él no va a sentir que está ganándote. Entonces, para, para un hombre es importante sentir que eres cierto reto, pero ahora, para la mayoría de hombres no se van a atrever a acercarte si tú no le muestras ese interés inicial. Entonces, muchas mujeres pasan de mostrar constantemente interés a no me importas, me hago la dura, me hago la que no me interesa, la que no me atrae y eso también termina... Trayendo precisamente al tipo de hombres equivocados, al tipo de hombres que les encanta lo extremadamente difícil y que saben seducir demasiado bien, entonces ahí atraen narcisistas, psicópatas, gente que le encanta lo extremadamente difícil. Entonces ahí no te das la oportunidad de conocer tipos normales, tipos que son un poquito tímidos, pero apenas le das ese, esos 5 segundos de ¡hey! ella quiere que la conozca, ¡pum! toma la iniciativa. Entonces... Es como el equilibrio que yo le diría, encuentra ese espacio para que tú puedas decir, listo, yo me aproximo y lo vuelvo loco después haciéndome la loca. Interesante, y no, tienes toda la razón, incluso la investigadora Luan Brissendine en uno de sus libros nos comentaba que nosotros como hombres estamos expuestos a una alta concentración de testosterona y por lo tanto como hombres tenemos esa predisposición a perseguir, a ver el movimiento, a hacer un poquito, eh, meternos en esta lucha de competencias de quién es más grande, más fuerte, incluso... La preocupación por el miembro viril es un tema más de competencia, saber si soy más fuerte, soy más grande, la tengo más grande. ¿Por qué? Porque hay una influencia de la testosterona que nos invita a competir y supongo yo, con lo que tú planteabas, es que cuando la chica realmente ofrece un reto, está apelando por el instinto de, de, de, de cacería, vaya, que el hombre tiene... Sí. Por, por influencia, por influencia tanto de la, de la, ¿cómo se llama?, de la testosterona y obviamente por la influencia a, a temprana edad durante el desarrollo de la infancia de la sustancia inhibidora muleriana, que también que es otro factor que entra en juego. Entonces, para manejar ese tema, cuando una mujer está interesada, entonces debe ser un reto, según me comentas, ¿verdad, Rolando? Sí, sí, pero ella debe estar totalmente segura, empoderada, tener amor propio, porque si esto lo hace como una estrategia temporal, obviamente no te va a servir. Sí, eh, es ...percibir esa necesidad, esas ganas de, de, de estar ahí. Entonces, por eso digo, no soy tanto de dar consejos. Esto es un consejo, pero de nada sirve si no has trabajado internamente en ti mismo. Exacto, exacto. Exacto, y creo que al final también tú puedes hacer como una especie de, de imagen de... Bueno, en caso mío, soy un hombre fuerte, tengo vida social, tengo muchos amigos, tengo muchos proyectos... ...pero cuando la chica llega a mi vida se da cuenta que no existen los amigos, no existen los proyectos... ...no existe tal vida, o sea, no hay... No hay, digamos, una una, una evidencia, un, un estilo de vida que, que respalde eso que ella trata de presentar. Y eso, tú me decías uh -huh. que esto es gracias a la autoestima que la mujer cultiva, lo que al final hace que el chico la encuentre interesante. Es así, ¿verdad? Como comentas. Sí, así es. Así Perfecto. Y, y de hecho, con esa frase que, la, que nos acabas de compartir, uh -huh. hay otra parte donde dice, eh, prefiero que me odien por como soy, a que me amen por quien no soy, ¿verdad? Exacto, nos alentamos un o poquito, sea, pero sí <risas> Eso es parte del empoderamiento Es como decir eh, Soy quien soy Y están conmigo Las personas que llegan A través de esa autenticidad Entonces a la vez también En el ámbito de las relaciones como eh, Me apropio tanto de mí De mi ser, de quién soy De mis cualidades, también de mis defectos O sea, decir O al menos lo que consideramos defectos para otras personas puede ser algo atractivo, algo eh, interesante. Entonces, cuando te apropias completamente de ello, de esas cualidades, de esas facetas de tu, de tu personalidad o de tu vida, terminas emanando esa seguridad y terminas también repeliendo a quienes son personas que no vayan de acuerdo o sintonicen con esa versión de ti. Entonces. Una mujer que ya se ha empoderado, que tiene bastante amor propio, no se preocupa de quién viene o quién se va. Más bien sabe que eso es la constante y que seguramente si trabaja mucho más conscientemente en ella misma, más gente se va a ir, pero esto va a dar espacio para que llegue poco a poco eh, hombres que sintonicen más con esa versión de ella. Así que yo le diría a estas mujeres que quieran transformarse, que quieran realmente ser más de este tipo, de, de tener este tipo de seguridad, no se preocupen si de pronto en un, en un principio no, no, no el resultado, o sea, la idea es trabajar tan pero tan bien en uno mismo que a mediano y largo plazo todo lo que hayamos trabajado venga por acto natural de ese trabajo. Sí. Perfecto, pues Rolando te cuento, el video ya se está haciendo bastante largo, así que vamos a pasar a la siguiente parte, del, porque está muy interesante sí. lo que estamos comentando, eh, obviamente si las fans quieren, o sea las chicas de Vlifers quieren y los chicos también, porque también tenemos aquí de, de todo un poquito, quieren que sigamos platicando con Rolando y desenvolviendo más este tema, porque está muy interesante, podemos hacer más y más videos, Uh -huh. Dependiendo si también eh, nuestro amigo Rolando Pues también desea también participar Entonces vamos a pasar a la siguiente parte De, de la frase que dice De esta manera eh, No siempre ando de buen humor No presumo de algo que no tengo Al contrario, doy las gracias por lo poco y nada que tengo A veces me enojo rápido Soy difícil de entender Pero prefiero que me odien por cómo soy, a que me amen por algo que aparento o ser, algo que habías platicado, realmente la identidad del yo, porque incluso no sé si te has dado cuenta, Rolando, cuando uno interactúa con otra persona, una parte de la esencia de uno se pierde o se gana en función de la interacción con la otra persona. Por ejemplo, nos ha pasado que de pronto vamos a un café con los amigos y nos damos cuenta que nuestro amigo tiene opiniones diversas sobre nosotros. Y a veces nosotros con, por el miedo de, de, de, de, de pronto de, de, de no seguir gustando, de no seguir recibiendo esa aprobación, a veces hasta cambiamos intencionalmente nuestras opiniones con tal de encajar. Entonces, a veces cuando uno aprende a amarse uno mismo, considero yo, no sé tú qué piensas, uno aprende incluso a mantener su autenticidad por encima de la opinión ajena, no sé qué piensas tú de eso. Sí, totalmente de acuerdo. También yo añadiría a eso de que la gente opine cosas distintas de mí. Primero, lo que las personas hablen de mí, hablan más de ellos que de mí. Pero a la vez también debo tener en consideración lo siguiente, que todos ellos son espejos míos. Entonces, una persona me va a mostrar algo, bien sea porque lo diga o bien sea porque desate en mí una faceta, de acuerdo a lo que ambos sintonicemos. Voy a poner un ejemplo. Eh, si tú eres mujer y de pronto un hombre muy rebelde, muy que le encanta la vida alocada, que normalmente no te sientes atraída o no te gusta en este tipo, incluso te molesta. Esa molestia te viene a decir algo. Quizás luego se transforme en atracción, porque este tipo de hombres son muy, muy atractivos para las mujeres, pero en un principio. ¿Qué te viene a decir esto cuando en realidad todos tus novios han sido muy estudiosos o han sido personas con profesiones muy importantes o han sido, te podría decir, chicos de familia y de pronto esta persona te molesta? Podríamos decir eh, que en el fondo tú quieres algo de él no necesariamente en, en términos de relaciones o de atracción sino esa parte de rebeldía, esa parte que hace lo que lo que quiere sin importar las consecuencias entonces algunas personas por cómo yo me, me hacen sentir a mí bien sea porque me digan algo que me molestó bien sea porque me digan algo que incluso me halagó vienen a decirme cosas que también son parte de mí y es, es bonito que haya esa variedad porque así como tú marco habíamos hablado el otro día no tú ...me contaste tu historia y yo dije... ...ah, yo resueno bastante contigo porque a mí también me pasó lo mismo... ...entonces Ajá. tú me muestras una parte de mí... ...que Ajá. otras personas no me la muestran... ...porque no han vivido... exacto ...entonces como que así... ...las mujeres que quizás... ...y esto pasa mucho con las mujeres... ...que quizás sientan que las demás amigas o compañeras las envidian... ...o que quizás los hombres les vean de determinada manera... ...yo diría... ...oye, observa un poquito mejor... ...no las palabras que te dijeron, sino... Lo que está resonando contigo, por qué te está molestando, por qué te está afectando Porque si no hubiera nada de ti en esa persona no te afectaría, no te engancharías emocionalmente Wow, interesante Y interesante. esto se puede extender muchísimo más, pero bueno Sí, pues. llegamos al punto, pero bueno Entonces como parte final de lo que tú me comentabas yo creo que puedo resumir esto en un interesante enunciado Nos conocemos a través de nuestras interacciones con los demás Creo que al final es eso realmente. Y bueno, sí. para cerrar este video y lamentablemente yo quisiera extenderlo muchísimo más. Yo te advertí, Marco. <ríe> Entonces, lo que podemos hacer es hacer un directo por, por Zoom. Lo que pasa es que ¿por qué no lo hacemos? Porque a veces la calidad de video puede ser no muy grata o nos escucha muy bien. Vamos a tratar de solucionar uh -huh. eso para que con Zoom tengamos sí. carta libre de tocar este tema. Incluso por una hora, media hora, lo que, o lo que disponga mi, nuestro amigo... Rolando, entonces, Rolando, platícanos un poquito más sobre este, este, este curso que tú tienes o este programa del reto 30 días, de qué trata y cuál es este regalo que tienes para nosotros esperando Bueno, el reto de 30 días es de amor propio, es mi mejor trabajo hasta el momento durante 30 días vas a estar viendo un video que se va a estar desbloqueando día tras día y vas a poder trabajar en una herramienta que te va a permitir amarte desde de una manera mucho más empoderada, mucho más sana. Porque también podríamos hablar que hay gente que se ama demasiado, pero de una manera muy egocéntrica, como lo pueden ser los narcisistas. Entonces, no, aquí estamos hablando de un amor propio empático, un amor propio sano, que te permite decir, esta soy yo, esta me, me apropio de, de quién soy, disfruto y sobre todo que eso se sienta se sienta a, a primera vista, porque muchas veces las mujeres se preguntan ¿por qué los hombres solamente me quieren para sexo? ¿por qué están ahí eh, jugando conmigo? y no es que sean los hombres, si eso ya te ha ocurrido varias veces es por un patrón de tu forma de pensar, de tu forma de ser que puedes ir cambiando ahora entonces, para cambiar el ser hay que trabajar intensamente y durante esos 30 días vamos a trabajar en el miedo al fracaso, hay mujeres que quizás a determinada edad sienten que ya se sienten fracasadas por no haber logrado una relación de pareja estable. El miedo al abandono, quizás eh, suelen sus parejas dejarle por otra persona. O el miedo al qué dirán, también vamos a trabajar el merecimiento, también vamos a trabajar en quién eres realmente. Y todo esto es un proceso día tras día, o sea, con ejercicios. Nada de teoría bonita, nada de palabras eh, de frases motivacionales todo con trabajo día tras día este reto de 30 días de amor propio tiene un costo pero para que la inversión todavía sea muchísimo más eh, agradable y diga si sí, quiero invertir en mí misma voy a darle un regalo a las suscriptoras de BeLifers a las 30 primeras que tomen acción van a tener una llamada uno a uno conmigo para que me puedan hacer llegar sus preguntas, bien sea de amor propio, bien sea de relación con los hombres, o bien sea de desapego, si quieren superar a una ex pareja, a las 30 primeras. Y bueno, también primeros, también este reto es para hombres, y a los 100 en total, a los 100 primeros, van a tener mi libro, 7 pasos para olvidar un amor, en formato PDF digital o EPUB, para que puedan leerlo y también en caso de que necesiten superar una relación del pasado. Entonces, a las 30 primeras van a tener libro, mi libro y la llamada, y en general a los 100 primeros van a tener mi libro 7 pasos para olvidar un amor, a quienes son suscriptores de BeLifers, de hecho aquí abajo Marco ya dejó el link para que puedan acceder. Y pues, esto es una invitación a que puedan realmente tomar esto en serio porque el amor propio en todos lados lo hablan pero ponerlo en práctica es muy muy poco lo que hacen muchas veces las mujeres creen que lo ponen en práctica por ir al gimnasio, por hacerse cirugía o por verse más bonita pero eso implica mucho mucho más de forma interna perfecto Rolando pues nada nos despedimos de nuestras fans y pues por supuesto como dijo Rolando tomen la acción ahora empiecen este reto es una inversión en ustedes mismas que les puede costar sencillamente un café o un o digamos una, una cena en algún restaurante bueno inviertan en ustedes y pues empiecen acá voy a dejar en la descripción de este video eh, el canal de Rolando para que se suscriban a, a su canal, para que vean También el video que hicimos para su canal Y también para que ustedes conozcan un poco más de su trabajo Y por supuesto para que entren Al reto de 30 días Entonces este fue su amigo Marco Rolando, nos despedimos de ustedes Animándoles a que se suscriban a este canal Y al canal de Rolando Un abrazo